Somos una coordinadora que agrupa a las plataformas de todo Navarra afectadas por macropolígonos eólicos y solares en este boom de, de generación energética renovable a gran escala y en el medio rural y, y natural. Ya son prácticamente 100 los megaproyectos que están dentro del departamento y que a lo largo de este año seguramente veremos cuáles salen adelante y cuáles no. Y hemos organizado una manifestación el 28 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza del Castillo para eh, presionar al Gobierno de Navarra para que saque adelante otro modelo energético, que no sea el centralizado el, en megapolígonos, sino otro modelo energético que sea eh, más, más natural, más verde. Este sí que es verde, que es el modelo distribuido, el que… ...en el que la energía se genera cerca de los lugares de consumo. Entonces, bueno, queremos un poco presionar al Gobierno de Navarra... ...para que eche para atrás estos megaproyectos y, y vaya hacia adelante... ...en otro modelo energético que va a ser más útil para las empresas, para las personas y, desde luego, para nuestros pueblos. Para todo ello, pues llamamos a toda la ciudadanía de Navarra, a la gente de nuestros pueblos, de las ciudades de Pamplona, de Tudela, del norte hasta el sur, eh, a manifestarse y a juntarse con nosotros en defensa de nuestro medio natural, del medio rural, el 28 de mayo a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en la Plaza del Castillo. Os esperamos.